Hola amigos y bienvenidos una vez más a En Busca de la Verdad Pues bien hay un tema que me preocupa de sobremanera Me preocupa bastante Me preocupa que el ser humano es como que está teniendo una aceleración Muchos achacan que puede ser las propias vibraciones de la Tierra Que puede ser debido pues, a los cambios climáticos Otros dicen que puede ser a la desaceleración económica otros dicen, y dicen, y dicen, y dicen, y se dicen muchas cosas, ¿no crees? Se dicen demasiadas cosas. Y lo más curioso de esto es que siempre le echamos la culpa a algo. Siempre tiene que ser alguien el culpable, algo, alguna situación, el ser humano está cambiando por esto, tenemos que hacer nada, porque no hacemos nada. Os voy a hacer una reflexión y este vídeo también es a modo de reflexión. Todo lo que está ocurriendo en este planeta, y tenemos una gran comunidad que habla español y me entenderéis perfectamente, todo lo que está ocurriendo en este planeta es algo muy raro. Sí, verás. Es como que la gente se está como aferrando a ideas, radicalizando la gente, pues, cosas que... Hace cinco años no le dábamos importancia, ahora se le dan mucha importancia. Cosas que hace tiempo eran importantes y eran los valores principales del de ser humano, han dejado de serlo. Se están cambiando los papeles, se está cambiando todo. Y todo, y todo cada vez más rápido, todo cada vez más acelerado, todo cada vez más fuerte. Todo cada vez más extraño. ¿Os habéis dado cuenta? Es más, fíjate. Si nos vamos al tema de los deportes, del fútbol, la gente cada vez está un poquito más radicalizada. Si nos vamos al tema de la política, está cada vez la gente más radicalizada. Estamos todos muy radicalizados. Pero os digo una cosa. No nos estamos dando cuenta. No nos damos cuenta de que estamos dejando valores atrás. Valores humanos que son importantes. Es que son muy importantes, pero los estamos dejando atrás. No estamos haciendo caso de muchas cosas. Nos estamos echando el ser humano las culpas el uno al otro. Estamos eh, señalando con el dedo el uno al otro. Es que usted hizo esto, pero usted más. Y es que usted es tal, ¿vale? Pero usted más. O sea, nadie se para a pensar, de decir, hey, ¿qué está pasando? Nadie se para. Absolutamente nadie. Es como que está habiendo un cambio. De hecho, mucha gente que habla del despertar de la conciencia no están despertando conciencias, están despertando bolsillos. Están despertando cosas que no guardan relación con la realidad. Personas que eh, se están aprovechando de la buena fe de las personas. Pero fíjate tú que el ser humano, el ser humano es como, como que nos va a la marcha, ¿eh? como que lo malo nos gusta. Y yo no entiendo por qué. Yo creo que deberíamos de reflexionar un poquito y darnos cuenta que tenemos familia, tenemos amigos, tenemos obligaciones, tenemos una vida. Y todos, todos, absolutamente todos, unos más y otros menos, <coughs> tenemos unas metas. Tenemos unas metas, algunas más distantes, otras más cercanas, unas más asequibles, otras menos. Soñamos. ¿Y eso dónde queda? Se está como desvaneciendo la humanidad. Yo quiero lanzaros esta reflexión, porque quizá vosotros también habéis notado todos estos cambios. Habéis notado una serie de cambios constantes. Y quizá tú también estés sufriendo ese cambio. ¿Cuántas cosas hemos dejado atrás que ya no pensamos? Nos hemos vuelto desagradecidos nos hemos vuelto arrogantes, nos hemos vuelto tantas cosas. ¿Y dónde están esos valores humanos? Yo recuerdo que cuando yo era jovencito, por lo menos aquí en España, en verano los vecinos bajaban su mesita, sus sillitas, sus refrescos, veías niños jugando por allí, los más mayores pues hablaban, los más ancianos, los recuerdo que jugaban a las cartas, al dominó, charlaban, contaban chistes... Esto ya no ocurre. Es muy curioso porque sí, podemos pensar que debido pues, a, a ciertas agresiones, a ciertos momentos en que salen noticias de violencia, de agresiones, pues claro, la gente se protege. Pero es como que tenemos miedo a cosas que antiguamente tampoco teníamos miedo. Sí, ocurrían cosas en los barrios, pero ¿y qué? La gente aquella bajaba a la calle y charlaba y nos comunicábamos. Y venía alguien pues, que pasaba por allí, que era un conocido, un vecino. Pues al final lo, prácticamente lo obligaban a sentarse y a echar un refresco, una cerveza, no sé, y charlaba allí. Y si podían entretenerlo una hora, lo entretenían dos. esto ya no ocurre. ¿Qué está pasando? ¿Estamos perdiendo la humanidad? ¿Estamos perdiendo la empatía? estamos perdiendo. ¿Qué estamos perdiendo y qué es lo que estamos ganando? Esa es la pregunta que me hago yo. ¿Qué es lo que perdemos? Pero ¿qué es lo que ganamos por otro lado? Quizá tú me lo puedes decir. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Estás viendo cómo todo se acelera? ¿Estás viendo cómo todo cambia? ¿Estás viendo cómo todo se radicaliza? ¿Estás viendo cómo la gente es más egocéntrica? ¿La sociedad quizá nos está convirtiendo en algo que a mí no me parece que esto vaya por buen camino. Pero no sé, yo creo que quizá tú puedas reflexionar aquí abajo y escribir qué está pasando. Evidentemente yo hablo de, desde un contexto europeo, hablo desde un contexto español, yo sé que en Latinoamérica pues también están pasando cosas, porque muchos de vosotros me escribís oye Rafa, todo está cambiando, esto no va bien, así, tal, cual. Parece que estamos enfrentados unos con otros, como... No sé. Y os digo una cosa, estoy más que seguro, que si nos juntamos todos, realmente, tenemos sueños muy parecidos, metas muy parecidas, necesidades muy parecidas, ideales parecidas, muy parecidos, gustos quizá no tan parecidos, pero coincidentes, y quizá no nos fijamos en qué es lo que nos acerca, en qué nos parecemos, y solamente vemos en qué nos diferenciamos. Yo veo el reino animal, por ejemplo, ya sabéis, los que seguís el canal, mi pequeño gran Zeus, y veo que sí, cuando hay perros que, bueno, no se llevan bien unos con otros, eso es inevitable, pero a su vez ese perro con el que se lleva mal mi perro, se lleva bien con otros. ¿Qué quiero decir con esto? Que incluso en la faceta más animal que llevamos dentro, podemos llevarnos bien unos con otros, incluso tolerarnos. Pero esto se está desvaneciendo. En el reino animal perdón no veo estas cosas tan extrañas. Sí, claro, nosotros somos más racionales, ya lo sé, no he descubierto América. Pero en nuestro interior más básico, estoy más que convencido que todas estas cosas de rivalidades, de diferencias, no existen. Son cosas adquiridas a lo largo de la vida. Así que nos vamos a proponer, por lo menos yo, en desaprender todo lo que hemos adquirido negativo y vamos a escuchar y vamos a ver y sobre todo escuchar a los ancianos porque he visto algunas cosas por ahí en relación a los ancianos, a nuestros mayores, a nuestros ancianos que son gente entrañable y que tienen tanta sabiduría y tienen tantas cosas que contar, tienen tanta información y he visto tantas faltas de respeto a los ancianos. No sé, nos estamos deshumanizando. Podría poner ejemplos de hace 30 años, pero no me valen los ejemplos de hace 30 años. Hay que avanzar y avanzar todos juntos, y eso es lo importante. Y la pregunta es, ¿nos estamos deshumanizando? En fin, espero que me contestes aquí abajo. Amigos, muchas gracias. Espero que mis reflexiones sirvan de algo y si puedo ayudaros o puedo aportar un granito de arena en poner orden en todo este caos del universo, pues yo me puedo sentir más que contento. Así que un besito y muchas gracias. Nos vemos pronto. Hasta luego.